Llega al auditorio Explanada el evento del año, Danzas, Danzas épicas, épicas. Presentado por la Compañía Nacional de Danza de Turquía, Álagos. Danzas Épicas. Este próximo primero de marzo a las 20:30 horas. Venta de boletos en taquillas, plaza galerías y ticketpoint.mx.